Soy mira El Tepo, este es de la familia de Bu. Sígueme en mi canal El Tepo, en YouTube el te, mira, dos, mira o oh, Tepo. Uno. uno. Al dinosaurio estriñedo el bocal y la lava estaba quemando. El dinero al inoxayo, el boca el vestidito solo, y yo a hija al inoxayo, y al inoxayo he quedado su beso a tierra Dale like, mi página, sígueme en mi Facebook, ¿Tenemos? ¿Tenemos? en, en, en ¿Tenemos? ¿Tenemos? página, y se más contenido. Chao